Hola, si os acordáis el otro día en clase estuvimos haciendo una introducción sobre el proceso de creación del software y nos habíamos hecho la pregunta de dónde vienen los programas. Lo primero que habíamos visto es que no vienen no los trae la cigüeña de París y además habíamos hablado de que es un proceso. No, primero habíamos hablado de las tres categorías, habíamos hecho un repaso de las tres categorías de software que existen. Y me importa que o me interesaría que os fijarais en esta el software de programación porque vamos a hablar hoy de intérpretes y compiladores que son programas que encajan dentro de esta categoría. Habíamos visto también pues, que es un proceso que parte de una idea que tiene una persona para hacer algo y eh, es un proceso que se prolonga en el tiempo hasta que esa idea se ve plasmada en un programa que funciona en un ordenador o en un sistema informático. Bueno, pues esa idea que, de la que partimos el primer paso es um, generar una serie de instrucciones de lo que tiene que hacer, ese, ese, las instrucciones que de esa idea, como plasmarlas en un programa. Y es lo que se llama el código fuente, esta serie de instrucciones eh, está escrito en un lenguaje de alto nivel. Se llama de alto nivel porque es próximo a los, a los lenguajes que hablamos las personas. Así, por ejemplo, si nosotros vemos este lenguaje, este código fuente en Python, pues... Podríamos entender lo que aquí dice set speed es cambiar la velocidad, eh, say y luego una, una serie de palabras, decir estas palabras, glide to, moverse a estas coordenadas, wait, esperar un segundo, moverse, es decir, es, es un, un lenguaje próximo a los humanos, se llama lenguaje de alto nivel. Y por otro lado, tenemos el, lo que es el ordenador, la CPU, el cerebro del ordenador, que lo que entiende es un lenguaje que se llama de bajo nivel, en contraposición a alto nivel cercano al usuario, bajo nivel cercano a la máquina. Este código máquina, pues son una serie de señales de, eh, eléctricas, de encendido y apagado, que son unos, el ordenador lo entiende como unos y ceros, ¿vale? es un lenguaje binario. ¿Cómo pasamos del código fuente al código máquina? Pues a través de un traductor que es traductor de lenguajes, que es un programa en realidad, ¿vale? es decir, va a ser un programa que tiene que estar instalado en nuestro ordenador también. Y existen dos tipos de programas traductores distintos, los compiladores y los intérpretes. <coughs> vamos a verlo, es decir, vamos a partir de un código fuente escrito en lenguaje de alto nivel, en este caso vamos a ver eh, a través de dos lenguajes distintos, lo que es el lenguaje de programación C y el lenguaje Python con el que ya hemos estado trabajando y veremos que cualquier programa escrito en estos, en estos lenguajes de programación va a tener que traducirse al código máquina que entiende nuestra CPU. bueno En el caso del lenguaje de programación C vamos a utilizar un traductor que se llama un programa que se llama compilador, y en el caso de Python vamos a utilizar un intérprete. Vamos a ver eh, en, el, en el compilador de C, Veréis que tengo instalado en el, en el ordenador un programa que se llama GCC, que es el compilador, y también tengo instalado un intérprete de Python que se llama Python 3, ¿no? como el que vimos el otro día en clase. Bueno, son dos cosas distintas, ¿vale? Python puede, puede ser lo que es el programa traductor en sí o el lenguaje de programación Python, son, son dos cosas diferentes, aunque tengan un, un nombre parecido. Bueno, pues si nosotros llamamos al intérprete de Python, Python 3, y le damos un código, un programa escrito en, en lenguaje Python, pues nos lo va a traducir directamente a código, a lenguaje binario y vamos a ver el resultado por la pantalla del ordenador inmediatamente. Mientras que si llamamos al compilador GCC y le pasamos el, el programa escrito en lenguaje C, va a hacer la traducción pero nos la va, nos la va a guardar en un archivo intermedio, en un archivo ejecutable. Con lo cual, si la CPU, si, si queremos ver el resultado de ese programa, vamos a tener que ejecutar ese archivo. Podéis. Eh, os voy a establecer una analogía. Imaginad que nosotros somos el ordenador, que somos la máquina, y estamos eh, escuchando un, un, un discurso de otra persona en un lenguaje extranjero que no entendemos. Bueno, pues si tenemos un intérprete que nos hace una traducción simultánea, a la vez que esta persona habla, nosotros estaríamos. Eh, entendiendo lo que dice. En el caso de, de un compilador lo que ocurre sería que la persona está hablando y eh, nos dan un eh, un papel con el discurso de esa persona traducido a nuestro lenguaje, con lo cual nosotros tenemos que leer, no, no es inmediato, sino que tenemos que leer el, el papel para entender lo que lo que dice la otra persona. ¿no? Pues